Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a la última charla del Campus Global. El día de hoy vamos a brindar el taller de normas APA y para este taller tendremos la compañía de Diana Córdoba, quien es licenciada en la carrera de bibliotecología y ciencias de la información de la Universidad Mayor de San Marcos y es la bibliotecóloga asignada al Campus Global. Antes del taller vamos a compartir brevemente algunas indicaciones finales para la entrega eh, del ensayo que hemos enviado a sus bandejas de correo. Voy a compartir mi pantalla. Sí se ve, ¿no? Este Jesse. Sí, sí perdón. Gracias. Yeah. Entonces, esa es, la, esa es la última comunicación que les hemos enviado tiene aspectos importantes para el trabajo final y deben revisarlo antes de subir su ensayo. Aquí nos indica que deben revisar las pautas, la rúbrica y asimismo un modelo de ensayo que encuentran en su aula virtual. Todos estos documentos se encuentran en, en una sección del aula virtual indicada documentos para el trabajo final. Aquí también hay una indicación importante que es sobre eh, la probidad académica en la que indica que no se puede copiar Tomar el trabajo de otro curso, sea un IIC o ISC o de algún otro curso que ustedes estén llevando, para presentarlo en el presente ciclo. Cada curso requiere que el estudiante realice un ensayo diferente. Caso contrario, se les va a marcar como coincidencia alta y van a tener, no van a tener una adecuada calificación. Si bien es cierto que ustedes en el trabajo final han visto que tienen dos intentos, Sola, eh, de preferencia tienen que usar eh, tienen que subir su ensayo una sola vez ya que la segunda se les va a marcar como una coincidencia alta y tienen y para que ustedes eh, conozcan el porcentaje de originalidad de su trabajo no deben usarlo en la herramienta de trabajo final eh, de, de subir el trabajo final sino deben usarlo de, deben verificar su trabajo en el reporte de originalidad. En breve les muestro en dónde está la opción. Vamos a ver ahorita un video, un video sobre cómo subir su trabajo final. A ver... Protege a tus clientes digitales con un certificado SSL. Haz que tu página web sea más... Me dicen si se escucha, por favor. En este video te explicaré sí. dónde revisar las pautas, el uso de la herramienta reporte de originalidad y cómo subir correctamente tu trabajo final. Este video de orientación es para todos los cursos IIC e ISC. Antes de empezar a realizar tu trabajo final deberás de leer los documentos de apoyo. Los podrás encontrar debajo del enlace para subir tu trabajo final. Documentos para el trabajo final Encontrarás las pautas del ensayo final, un ejemplo del ensayo final y la rúbrica de evaluación del ensayo. Es importante que revises estos tres documentos ya que contienen instrucciones precisas para la entrega de tu trabajo final. Pautas Contiene la información para la correcta elaboración y presentación en fondo y forma de tu trabajo final. Recuerda que el ensayo involucra que plasmes cómo lo aprendido en el curso contribuye en tu formación presente o futuro profesional. Ejemplo de ensayo. Puedes guiarte del modelo, donde podrás observar una introducción, el desarrollo y la conclusión. Rúbrica. Esta información te permitirá saber bajo qué criterios te calificará el docente y qué puntajes obtendrías por cada criterio en función al nivel que logres. Una vez que tengas todo correcto, podrás dirigirte a la sección de reporte de originalidad. Esto para poder revisar el porcentaje de coincidencias de tu trabajo con otras fuentes de información. Independientemente del porcentaje de similitud que tengas, debes asegurarte que todas las coincidencias que se detecten en el reporte las hayas citado adecuadamente. Con esto garantizas que tu trabajo respeta los derechos de autor. Caso contrario, es plagio y puedes obtener nota desaprobatoria de tu ensayo. Finalmente, una vez que tengas tu ensayo listo, podrás subir tu archivo en la sección de trabajo final. Toma en cuenta la fecha y hora límite que aparece en la sección de cronograma del e sílabo y en tu aula virtual. Si no cumples con las fechas estipuladas en el cronograma, se considera como no rindió, que equivale a cero. Una vez dentro podrás dar clic al icono del clip y adjuntar tu trabajo. Recuerda que debes dar clic en guardar y después en enviar. Estos dos pasos son importantes para el envío correcto de tu trabajo final. En caso hayas adjuntado un archivo errado, tendrás dos intentos. Siempre dentro de la fecha límite. En caso hayas enviado dos veces tu ensayo, se considerará el último intento. Gracias. Muy bien. Entonces, hey guys, real quick, let me give you a tip on an amazing Black Friday. Muy bien. Entonces, hemos verificado que en la parte de recursos para el trabajo final, es donde ustedes tienen que primero verificar el porcentaje de originalidad de su ensayo. Una vez que ya estén seguros, eh, que el ensayo está listo, deben subirlo en trabajo final ensayo. ¿Sí? Esta, esto es muy importante, por favor revisen las pautas, la rúbrica y el ejemplo que encuentran en el aula virtual. También tengan en cuenta la fecha, la fecha y hora límite, ya que pasado... Eh, ya, después del plazo indicado aquí, no se aceptarán entregas. Muy bien, terminadas las indicaciones, vamos a dar pase a Diana Córdoba. Eh, te damos la más cordial, cordial bienvenida, Diana. Adelante. Buenas tardes por todos, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Como mencionó Carolina, mi nombre es Diana Córdoba y yo pertenezco a la Biblioteca UPC. Y el día de hoy vamos a ver el tema de citación y referencias con apacier. ¿Sí? Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver? Sí, sí, se sí, ve bien. Muchas gracias. Listo. Eh, este tema es un poco denso, así que antes de iniciar yo les pido por favor mucha atención. ¿sí? Eh, con apoyo de mis compañeros, eh, al final vamos a ver las preguntas que ustedes tuvieran. ¿no? pero a la medida que vamos avanzando la sesión voy a ir haciendo unos pequeños repasos ¿no? porque el tema en realidad es, es muy largo, es muy denso, hay muchos casos y yo entiendo que pues, en una sesión no vamos a aprender todo pero la idea es que aquí quede lo más importante en cada uno ¿sí? Ahora, vamos a Listo. Eh, como indica el título, lo que vamos a ver el día de hoy es pacientes. Hago mención a ello porque existe una versión anterior, que es APA 6 Edición, edición. ¿sí? Sin embargo, eh, lo que está más actualizado es la última versión, que es APA 7, la versión en inglés. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este taller? ¿no? Principalmente es que ustedes conocen este estilo de citación, eh, conozcan en qué consiste, qué es lo que tienen que hacer, y que lo puedan aplicar de manera correcta en los trabajos. ¿no? Como ya vieron, ustedes tienen un trabajo final. Así que es necesario prestar atención en este tema. Ahora, en este eh, taller vamos a ver casos puntuales, ¿sí? enfocados en la necesidad que ustedes tienen y en el contenido que ustedes tienen en el aula de doctor, ¿no? que son, por ejemplo, recursos digitales, en primer lugar, videos, artículos en línea, ¿no? por ahí vamos a ver también libros electrónicos, libros físicos. Ahora, ese es el temario que vamos a trabajar el día de hoy, qué es una cita y qué es una referencia como primer punto para poder conocer el concepto de cada uno y diferenciarlos. Y luego vamos a ahondar en los tipos de cita, las casuísticas de las citas y vamos a terminar con referencia. ¿sí? Pese a que el temario se ve muy cortito, en realidad es un tema muy young, no Y lo que vamos aquí eh, a ver el día de hoy, como les mencionaba, es enfocada a la necesidad que ustedes tienen. ¿no? Porque en realidad APA es un tema mucho, mucho más. Antes. Vamos a continuar y empezamos, ¿sí? Eh, a ver esto de aquí un poquito. Yes. ¿Qué es una cita y una referencia? En primer lugar, ¿son eh, cosas similares? No, son eh, conceptos muy, muy diferentes. Sin embargo, van de la mano, ¿no? Porque... Es obligatorio que cuando ustedes utilicen una cita también pongan la referencia bibliográfica. Ahora, ¿qué es la cita? La cita es tener la idea de otro autor y colocarla en mi trabajo, ¿no? Usar la idea de otra persona en mi trabajo. Ahora, en mi trabajo no es en el título, en, los, eh, en parte de anexos o en las referencias, sino dentro del contenido, ¿no? Ustedes, las ideas que van a plasmar en su trabajo, las tienen que sustentar en base a ideas de otras personas. ¿no? Entonces, para ello van a usar las citas. La cita. en, en resumen, colocan la idea de otra persona en, en parte del contenido de su trabajo y van a colocar el apellido del autor y el año de este trabajo que ustedes están citando. Ahora, entonces, ¿qué es la referencia? La referencia no va en parte del contenido del trabajo si no va en un capítulo que va al final del trabajo, un capítulo independiente que se llama referencias o a veces también lo conocen como referencias bibliográficas. ¿no? Esta es una lista en orden alfabético donde ustedes van a poner todos los documentos que han usado, han citado en su trabajo. no Sean libros, sean artículos, sean tesis, videos, páginas web, figuras, tablas, todo, todo absolutamente todo lo van a colocar en esta sección que se llama referencias. Esto debe estar en orden alfabético porque así lo indica el estilo de citación de APA en orden alfabético, ¿no? Y aquí es donde van a precisar realmente los datos del documento. Por ejemplo, para los libros van a poner el título del libro, la editorial, el URL, ¿no? Para, la para artículos de revista van a poner el título del artículo, el título de la revista, ¿no? El volumen, el número de la revista, el rango de páginas y demás datos que tuviera el recurso. Entonces, una cita y una diferencia son eh, sinónimos, no son sinónimos, son cosas muy diferentes. Sin embargo, el hecho de colocar una cita significa que obligatoriamente va a tener su referencia, ¿no? Porque si no también estaríamos eh, no colocando APA de manera correcta. Ahora, ¿por qué es importante seguir todos los lineamientos que nos indica APA? Porque así evitamos caer en un tema de plagio, ¿no? Ahora. Eh, los trabajos que ustedes hacen todavía no son publicados, ¿no? Esto no es un, una tesis que se va a publicar. Ahora, no podríamos hablar de plagio de un documento todavía no publicado, ¿no? Pero estaríamos encaminados al plagio si es que no usamos de manera correcta APA. Por eso es importante desde el primer trabajo que hacemos comenzar a usar APA. ¿no? Imaginemos que este ensayo ustedes lo publican en una red social y ya es visible para otras personas, ¿no? Ahí, si ustedes en su ensayo... Eh, no han citado correctamente, alguien los podría demandar por el tema de plagio. ¿no? Ahora sí, esto tiene toda una normativa en la que tenemos que tener mucho cuidado y aplicar APA de manera correcta. Ahora, como pueden ver en los ejemplos, cita, ¿no? En la cita eh, que está en parte del contenido, vamos a poner el autor, vamos a poner el año, algunos otros elementos más que vamos a ver más adelante. Y aquí viene la idea, ¿no? a proceder y en la referencia eh, esta, vamos a ver que es una lista ¿no? donde vamos a tener el autor las iniciales del autor vamos a tener el año, vamos a tener el título del artículo o del libro, del documento en sí y luego vamos a tener la editorial y algún otro elemento que tuviera el recurso ¿sí? Listo, vamos a continuar y empezamos con las citas ahora, las citas se dividen en dos tipos, las citas directas o también llamadas textuales y las citas indirectas, también llamadas paráfrasis ¿Qué quiere decir una cita textual? ¿No? Que la idea la vamos a colocar tal cual como lo menciona el autor. Es decir, no vamos a hacer ninguna división a, a, este, a esta frase que nosotros vamos a usar de otra persona. ¿No? Eh, si en esta frase nosotros encontramos que no hay una coma, no hay una tilde, ¿no? Por ahí no podemos hacer correcciones porque tenemos que respetar la idea de otra persona tal como lo colocamos, ¿no? Y las eh, citas indirectas, también llamadas paráfrasis, ¿no? Implica colocar la idea de este autor con sus propias palabras, ¿no? O, por ejemplo, también nosotros podemos eh, estar leyendo todo, toda una página de un documento y queremos citar toda la idea que se menciona en esta página. Para no hacer una, una cita de cuatro párrafos, utilizamos la paráfra. ¿no? A modo de hacer un resumen de toda esa sección, colocamos solo un extracto y esa vendría a ser nuestra paráfra. Entonces, citas tenemos dos tipos, las directas y las indirectas, también llamadas las sexuales o la paráfra. ahora es importante aquí definir, ¿no? Ustedes que van a estar eh, elaborando el trabajo de manera eh, independiente, no van a tener a alguien que les va a estar diciendo pongan la coma, pongan el coche, ¿no? Ustedes tienen que saber cuándo usar estos elementos y cuándo, cuándo decidir usar un tipo de cita u otro, ¿no? Entonces, solo depende de ustedes como autores de este ensayo decidir si utilizan las citas directas o las citas indirectas. Porque si utilizan las citas indirectas deben tener una serie de eh, consideraciones en cuenta, ¿no? Como que la cita directa se divide en dos tipos a su mismo tiempo que tiene elementos que se diferencian, ¿no? Pero si ustedes deciden usar una paráfrasis, aquí ya se trata de hacer un resumen de la idea y no hay tantos elementos como las citas directas. Entonces ustedes deben decidir qué tipo de cita van a usar. Ahora, si ustedes deciden por una cita directa o una cita textual, tenemos a su vez dos tipos. Las que son las citas cortas, que tienen menos de 40 palabras. Voy a subir esta parte de... Las citas cortas o menos de 40 palabras, también eh, consignadas en algunos documentos como las citas breves, ¿no? Y se caracterizan por la presencia de comillas. Cuando ustedes ven en un texto que tenemos comillas, ah, esta es una cita directa corta, porque la corta tiene comillas, es decir, tiene menos de 40 palabras. Si ustedes se van por el uso de, eh, de la cita directa y se encuentran con un párrafo que tiene una extensión ya mayor um, a cuatro renglones, ¿no? porque visiblemente una cita corta y una cita larga se pueden diferenciar. Si ustedes tienen un texto que es mayor a cuatro renglones y quieren citarlo, ya estarían aplicando la cita directa larga o igual a más de 40 palabras, también llamada cita extensa o en bloque. ¿no? Y ahora... ¿Qué elementos vamos a ver en este tipo de cita? Vamos a ver los dos puntos, vamos a ver la sangría y vamos a ver un texto independiente. ¿Sí? En este caso, eh, si ustedes van a usar la cita larga o la cita corta, ya no depende de ustedes como autores, depende en realidad de la extensión de la idea que quieren citar. ¿no? Entonces, ahí hacemos un conteo de palabras. que En un Word es muy fácil hacer el conteo de palabras cuando ustedes seleccionan, en la parte de abajo aparece la cantidad de palabras. Si tiene menos de 40 palabras, aplican las comillas. Y si tienen más de 40 palabras, aplican los dos puntos, la sangría y el texto independiente. ¿no? Entonces, antes de seguir avanzando, a modo de resumen. ¿De quién depende eh, el uso de una cita directa o indirecta? De ustedes como autores. Pero ¿de qué depende? Si vamos a hacer una cita corta o una cita larga, depende de eh, la extensión del párrafo. ¿Sí? Aquí ustedes a lo largo de eh, la, armar una cita, una referencia, van a ver y van a sentir que es muy común que tienen que tomar decisiones sobre qué estructura van a trabajar ¿sí? y adecuarlo a la forma que corresponde. Como pueden, una paráfrasis es igual a una cita directa. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Ahora, aquí tienen otra opción con respecto al orden de los datos. Lo que vemos aquí son ejemplos de sí, En este párrafo que hice analizando, voy a retroceder y voy a habilitar y a partir de aquí el listo eh, A partir de eh, este tercer párrafo que pueden ver aquí, segundo párrafo, son eh, ejemplos en ambos casos. ¿sí? Pero como pueden ver, tenemos diferencias entre uno y otro. En una cita narrativa, lo que hacemos es resaltar al autor. ¿Por qué resaltamos al autor? Porque el autor es el dato que vamos a colocar primero. ¿Sí? Primero, es decir, antes que la idea. La idea es lo que, como hemos visto en la parte de arriba, la cita directa corta con menos de 40 palabras, se pone entre comillas. Entonces, cuando vemos comillas, decimos, esta es una cita Vemos que tiene una extensión de tres renglones, pero antes de la cita estamos colocando al autor. Cuando ven el autor adelante, no antes que la idea, es una cita narrativa porque lo que resaltamos es el autor. Ahora, en su comparación tenemos las citas parentéticas. ¿Qué significa? Que todos los datos van a estar entre paréntesis. Como ven, aquí el autor no está entre paréntesis y los datos están... Autor y año aquí y las páginas aquí. En las citas parentéticas, no. las citas parentéticas, lo que resaltamos es la idea. Por lo tanto, lo que está al inicio es la idea. Aquí vemos, aquí empieza la cita, está adelante, y todos los datos de la cita van al final entre paréntesis, ¿no? Ahora, ¿de quién depende si usamos la cita narrativa o la cita parentética? Depende de ustedes si quieren utilizar esta forma o esta forma. Ahora, eh, para no que esto no sea confuso en el trabajo eh, para ustedes y también porque en realidad eh, ustedes están aprendiendo a usar APA, no entonces si van a estar cambiando de opción a cada momento ustedes mismos van a ver que en su trabajo no se ve tan ordenado y tan estilizado como debería ser en temas de redacción, ¿no? Entonces, se recomienda solo eh, decidir por usar una forma, o bien las citas narrativas o bien las citas parentéticas, ¿no? Esto es muy independiente de si es una cita corta, es una cita larga, es una cita, eh, una paráfrasis o una directa, ¿no? Es muy independiente de eso, porque lo único que está cambiando aquí, como menciona el título, es el orden de los datos, ¿no? Vamos a retroceder un poquito. ¿Se puede? No, no puedo rechazar. Aquí está. Sí. Sí. Aquí, el hecho de usar la cita directa o la cita textual es si, quiere, si ustedes quieren colocar el texto de manera textual, así como lo escribió el autor, o si quieren hacer un, un resumen, quieren hacer la parábola. Pero aquí lo que estamos hablando es el orden de los ¿no? No de cómo vamos a presentar el contenido, sino el orden de los datos, que es el autor, el año y en algunos casos el número de páginas. Voy a revisar el chat y bueno. Las consultas que eh, estaba viendo por aquí en el chat las van a anotar mis compañeras y al final vamos a ir absorbiendo una por una. Vamos también a regresar a la PPT para que puedan ir viendo cada una de ellas. Ahora. El uso de las citas narrativas y las parentéticas no implica el uso de comillas, dos puntos sangrianos. Eso es, vamos a ir viéndolo más adelante. Por eso les mencionaba que este tema llega a ser un poco denso y hay que tener mucha atención conforme vamos a ir avanzando. ¿sí? Entonces, lo primero cuando ustedes comiencen a redactar es decidir, ¿van a usar las citas directas o las indirectas? Ese es el primer paso. Deciden cuál van a usar. Si yo me voy por las citas directas, voy a tener en consideración en todo lo que implica el uso de esta cita. Aquí viene a ser las comillas, los dos puntos, las sangría. Si yo opto por usar en todo mi trabajo las indirectas, que son las paráfrasis, yo ya no voy a ver nada de comillas, los puntos sangría. ¿no? Pero sí voy a ver en algunos otros puntos a considerar, como el tema de los autores, el ¿no? Entonces, aquí vamos a continuar. Y. Sí. Vamos aquí a borrar todos los dibujos. Listo, vamos a seguir. Para el caso de las citas, antes de seguir avanzando, hay algunas casuísticas especiales. ¿no? Principalmente para el tema de cantidad de autores. Cuando ustedes van a empezar las citas, la, eh, lo más natural es ver un autor, pero donde comienzan las complicaciones cuando vemos trabajos que tienen más de un autor. ¿no? Imaginemos que tenemos un trabajo con cinco autores, no sabemos la forma en que vamos a colocar los autores. Entonces aquí hay una pequeña tablita que nos puede ayudar para este tema de autor. Si es un autor, no hay problema, colocamos el apellido, no. y colocamos el, no, tanto sea cita narrativa o cita paréntesis. Y regresando aquí, creo que se puede regresar. No se olviden, en las citas narrativas, ¿qué es lo que va entre paréntesis? Solo el año y bueno, la página al final, ¿no? Pero es autor sin paréntesis y año con paréntesis. En las paréntesis, todos los datos van con paréntesis. Entonces, regresando aquí, en la cita narrativa, solo el año entre paréntesis y en las paréntesis, absolutamente todos los datos van con paréntesis. Si tenemos un autor, colocamos solo el apellido del autor y el año de la forma en que nosotros decidamos colocar. Ahora, a partir de estos dos actores es donde vamos a ver un pequeño cambio y es en el uso de esta I. ¿no? Esta es la Y y esta es el, la I e comercial, ¿no? más conocida como la I e comercial. Si nosotros optamos por usar una cita narrativa donde solo el año va a estar entre paréntesis, cuando tengamos dos actores vamos a juntarlos a través de una Y. ¿sí? En este caso es Millán y Ramírez. Si nosotros optamos por usar una cita parentética, donde todos los datos van a ir al final, después de la idea, entre paréntesis, vamos a usar esta icónica. Por eso es importante, aquí como segundo paso, porque aquí ya decidimos si usamos directa o indirecta, aquí como segundo paso decidamos qué tipo de cita vamos a usar, la narrativa o la parentética. ¿no? Y mantener esta estructura a lo largo de nuestro trabajo. Porque, si ustedes van a usar en algunos casos esta cita, en otros casos esta cita, cuando lleguen a esa casuística de más de un autor, se van a confundir en el uso de esta I. Y es un error muy común entre los alumnos. Comienzan a usar solo Y, comienzan a usar solo I. Por eso, desde un inicio, decidan si van a usar la forma de una citación narrativa o si van a usar la forma de una citación particular. ¿Sí? Ahora. En, un, en otra casuística, donde tenemos de tres a más autores, ya aquí, eh, de manera definitiva, sabemos que utilizamos el et al. A partir de tres autores, ya no nos vamos a complicar, utilizamos la abreviatura et al. ¿Qué significa esta, esta abreviatura? Significa Martínez y otros autores. ¿no? Ya sabemos que son de tres a más autores. Si es una narrativa, solo el año va entre paréntesis, y si es una paréntesis, todos los datos que tengamos van entre paréntesis. Ahora para los casos específicos como eh, alguna eh, institución, ¿no? Algún grupo, organización, eh, tenemos también casos especiales. La primera cita, ¿no? Eh, ponemos el nombre completo y ponemos las abreviaturas, ambos, ambos elementos juntos. Pero en la citación posterior ya solo podemos usar la abreviatura, ¿no? Si es una narrativa donde solo el año va entre paréntesis y aquí en la primera cita también van a ir las siglas entre paréntesis. ¿no? Y en la segunda citación ya solo iría el año entre paréntesis con las siglas. Ya no colocamos el nombre completo de la institución o de la organización Para una cita parentética que todo va entre paréntesis, hacemos esta pequeña diferenciación con los corchetes a nivel de las siglas. ¿no? Y bueno, si tenemos alguna institución que no tiene siglas, en los dos casos vamos a manejarlo como un autor, vamos a ponerle el nombre completo, ¿no? De la asociación. En una cita narrativa, el año, solo el año va entre paréntesis y en una en parentética, todo va entre Sí, hay que tener estas consideraciones, no significa que en su trabajo van a tener presente todos los casos, en realidad solo pueden tener uno o, los do o dos de estos casos en su trabajo, depende mucho de la fuente que están usando para hacer las citas, ¿no? Pero pues, al realizar la citación hay muchos puntos a considerar, ¿no? Entre el, el tema del punto, el uso de la Y, la I comercial, la posición de los autores, el año, paréntesis muchas cosas a considerar. Por eso, en esta sesión estamos viendo paso por paso, ¿no? Otra casuística antes de empezar con las citas es el tema de las páginas, ¿no? Si nosotros vamos a hacer una cita, esta casística, antes de continuar, es solo para cita textual. Como vimos al inicio, una cita textual es aquella cita donde vamos a copiar tal cual escribió el autor la idea, tal cual la plasmamos en nuestro trabajo. ¿no? Y por eso necesitamos el número de página. ¿no? En una paráfrasis no vamos a ver este dato, que es el número de página o la extensión del documento. No lo vamos a ver. Solo lo vamos a ver en citas textuales. Ya vamos a ir viendo poco a poco los ejemplos y van a entender por qué estamos tocando estas clasificaciones. Ahora, si tenemos eh, el párrafo, imaginemos un libro, el párrafo que yo voy a citar se encuentra en la página 25. Cito este texto y al final pongo página 25 en esta forma. P. espacio 25. ¿no? Ahora, eh, con respecto a, y sucede mucho, si la idea que yo estoy citando está al final de una página y al inicio de, de otra página, ¿no? Entonces aquí mi idea está en dos páginas seguidas. Ahí ponemos, ¿no? A modo de rango, ¿no? De la 25 a la 26 y de la 25 a la 27, de acuerdo como sea el caso. Pero ¿qué pasa si nuestra citación está en páginas continuadas, ¿no? Eh, ponemos de la 25 a la 27 y ya no hacemos el uso del guión, sino el uso de la coma. Ahora, eso es lo que nos importa para el caso de ustedes, ¿no? Ustedes, eh, yo apreciaba en, en sus cursos que lo que tienen aquí es eh, principalmente videos, ¿no? Entonces vamos a ver también en los ejemplos cómo se aplica esto y en los videos ya no utilizan la página, sino utilizan eh, el minuto exacto de donde están comenzando a realizar la cita. Imaginemos que tenemos un video en YouTube, el video tiene una duración de cinco minutos, ¿ya? ¿Ya? Y yo no estoy citando los cinco minutos, yo estoy citando solo a, eh, a partir del minuto 2 con 12 segundos. Ahí empieza mi cita, ¿no? Bueno, lo que yo voy a transcribir de manera textual. Entonces coloco el dato en vez de página, 2, 2 puntos, 2, ¿no? Entonces entiende que son 2 minutos, 12 segundos. Y para el sitio web, que suele suceder mucho también, o algún blog, si ustedes están leyendo algún, o por ejemplo... ¿no? En, en algún este, blog tienen un, un artículo, un post de manera lineal ¿no? no hay opción a descargar un PDF un documento donde tenemos una página determinada entonces se pone eh, el párrafo en este caso sería párrafo 13 ¿no? la abreviatura sería par.13 con la Q y aquí ya vamos a ver todo lo que hemos visto en las casuísticas ¿no? con ejemplos y recordando, había dos tipos de citas, las citas directas y las citas indirectas. Las directas son las textuales y las indirectas son las paráfrasis. Aquí estamos empezando con la cita directa. Esta cita directa a su vez se dividía en citas cortas y largas. Entonces aquí estamos viendo las cortas y luego vamos a ver las citas largas. Las citas cortas tienen menos de 40 palabras. No es hasta 40 palabras, sino menos de 40 palabras. Y como vimos, vamos a subir de manera muy rápida, como vimos, las citas directas cortas, que tienen menos de 40 palabras, tienen la presencia de comillas. Entonces, regresando, vamos a ver. Este es un ejemplo de cita corta con menos de 40 palabras y vemos que definitivamente aplica el uso de las comillas al inicio y al final de la idea. No es desde que yo comienzo a escribir, no, porque por ejemplo yo puedo dar un pequeño texto introductorio o puedo poner incluso solo una o dos palabras, ¿no? Eh, según Murcia, entonces el según no va a estar dentro de las comillas. Lo único que va a estar dentro de las comillas es la idea de este autor que viene a ser Murcia, ¿sí? Ahora, también vimos que había una segunda opción. Luego, si yo decido, ¿no?, de hacer una cita directa, también tengo que decidir la posición de los elementos ¿no? de estos datos, como es autor año y número de página, que es el cuadrito que vimos aquí, cita narrativa o parentética. En la cita narrativa era para resaltar al autor y la parentética para resaltar la idea. Aquí, para resaltar al autor, el autor va primero. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, vemos que en la cita narrativa nuestro autor está primero. ¿no? Y en la parentética todos los datos están al final dentro de paréntesis. Entonces, visiblemente, en realidad, cuando nosotros vemos los trabajos para ayudarlos en el tema de las citas, visiblemente eh, es diferente cada cita y podemos ver eh, el, la posición de los paréntesis, el uso de comillas, el uso de dos puntos, el uso de sangría. Todos esos elementos a nosotros nos dan a entender qué camino están siguiendo ustedes al realizar la cita. ¿No? Yo veo esta cita, ah, esta es una cita corta, esta es una cita narrativa porque el autor está delante y el autor no tiene paréntesis. Yo veo esta cita de aquí abajo y digo, ah, esta es una cita corta, es textual porque tiene las comillas y es una cita parentética porque tiene todos los elementos en paréntesis al final. ¿no? Entonces, visiblemente, en realidad, todo eh, es, es notoro, no Y ustedes también se van a ir dando cuenta que Cada tipo de cita tiene un elemento característico y ustedes tienen que decidir por qué camino van a ir. Ahora, en este ejemplo dice P.95. Significa que nuestra cita eh, tal vez está en un artículo de revista o está en un libro o una tesis, ¿no? Pero es un medio que está dividido por páginas. En este segundo ejemplo vemos que es una cita, pero de un video porque ya vemos la presencia de aquí, de elementos separados por dos puntos. ¿no? Entonces, cuando vemos dos puntos, ah, ya, ese es el minuto 2 el segundo doce del video que yo, que yo estoy viendo ahorita, que yo estoy citando, que yo he comenzado a citar. Entonces, eh, son diferentes según el tipo de documento también, ¿no? pero solo a nivel de la extensión del documento o la presentación del documento. Entonces, una vez que hemos visto una cita directa corta, vamos a ver cómo se diferencia una cita directa larga, ¿no? Que en esta cita directa larga ya vemos que es igual o más de 40 palabras. Visiblemente es muy notorio, sí, definitivamente es muy notorio, a diferencia de esta cita que vemos que tiene dos renglones sumando, ¿no? Todos son dos renglones que, que, que tiene, contienen la idea. Aquí vemos que la idea es mucho más larga, vemos presencia de, de cinco renglones, ¿no? Entonces, ya, cuando vemos un documento, una idea más extensa, definitivamente tenemos que aplicar la cita directa larga. Y ahora, regresando al cuadrito inicial, vamos a subir a este cuadrito, a este primer cuadrito que vimos al inicio, y si nos vamos por este camino, cita directa, y nos encontramos con una idea que tiene de igual o más a 40 palabras, es una cita larga. ¿Y qué debe contener una cita larga? Dos puntos, sangría y texto independiente. Entonces regresamos a nuestro ejemplo. Y vemos que nuestro ejemplo tiene dos puntos. Aquí los vamos a ver: sangría y texto independiente. Entonces aquí voy a usar otra vez el lapicito. Sí, vemos dos puntos, vemos la sangría y vemos el texto independiente porque realmente con todo el formato que le estamos dando, este párrafo visiblemente está separado de esta primera estas primeras líneas que son nuestro texto introductor. ¿Sí? Si vemos comillas, ya saben, es una cita corta, pero si vemos otros elementos como dos puntos sangría y un texto independiente, es una cita larga. Ahora, en este caso, por ejemplo, la sangría es de 1.27. Pero ustedes no van a estar en el Word eh, eh, midiendo con una regla dónde es 1.27, entonces nuestra guía es un tab. Para aplicar esta cita utilizan solo un tab que está en el teclado y ese es el espacio que van a usar para la cita. ¿Sí? Ahora, en este caso puntual, viendo la tablita de, eh, tema de, la, de los casos especiales en cuestión de páginas, Vemos que eh, la cita, eh, bueno, la idea que estamos usando estaba al final de la página 49, a inicios de la página 50. ¿Cómo aplicarían? Aquí, usando el rango. ¿sí? 49-50. listo Ahora, recuerdan, no? entre la cita narrativa y la cita parentética, la narrativa resaltaba al autor. Y el autor entonces está adelante. Es lo que vemos aquí casasus está adelante, ¿no? Y los demás elementos están entre paréntesis y bueno separados. ¿no? Esa es la estructura. Autor siempre va junto con el año y el otro elemento de la cita textual que es la página iría al final entre paréntesis. Sí. Vamos a borrar todos los dibujos para avanzar a la siguiente PPT y vamos a ver la cita larga pero en el modo de una paréntesis. ¿Y qué es lo único que cambia aquí? En realidad es la posición de eh, nuestros datos, ¿no? De una u otra forma, la cita larga siempre debe mantener los dos puntos, la sangría y el texto independiente. Y bueno, como esta es una parentética, el autor ya no está al inicio, porque en una parentética yo no quiero resaltar al autor, yo quiero resaltar a la idea. En la parentética, donde yo quiero resaltar la idea, lo que va al inicio es la idea y el autor iría al final. ¿no? Con los demás elementos que, que bueno, pertenecen a una cita textual, que es autor, año, y bueno, en este caso, si no es número de página, puede ser número de párrafo, como hemos visto, ¿no? O en el ejemplo anterior, eh, el minuto de, del video donde estamos comenzando a ¿Sí? Ahora, a considerar que en una cita larga, la idea del autor. ¿no? se coloca después de los dos puntos entonces visiblemente yo estoy leyendo un trabajo revisando el trabajo y digo la idea del autor es lo que viene aquí a continuación esto este pequeño eh, ese pequeño estos pequeños renglones en realidad son aporte propio del alumno no esta pequeña parte introductoria es aporte propio del la alumno todo lo que viene después de los dos puntos él, es la idea de otra persona, no eso que implica que ustedes deben ¿no? aquí ya manejar el tema de la redacción y aplicar un pequeño eh, una pequeña introducción antes de la idea no no siempre usar lo más común que es según Casazas de acuerdo a Casazas sino como menciona Casazas sobre eh, la educación inicial, dos puntos ¿no? y ahí le dan un poco más de coherencia y estilo a la redacción de su trabajo ¿sí? entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a borrar aquí todos los dibujos, a cerrar el lapicito para seguir avanzando. Listo. Ahora vamos a, vamos a regresar brevemente al inicio. Y como veíamos, este es el, este es el, este era el primer camino. Y yo decido usar una cita textual no o directa, que es colocar la idea del autor. Tal cual como lo redactó. Y el otro camino que yo tenía como autor era usar una cita indirecta o paráfrasis. Entonces, vamos a comenzar a ver paráfrasis, ¿no? Que en, ahí, en resumen, era colocar la idea del autor con nuestras propias palabras. Entonces, ya vimos lo que eran las citas narrativas, las casuísticas, las citas la cita cortas, y vamos aquí a las citas indirectas o paráfrasis. En este caso, la narrativa. Enfocada siempre a colocar, a resaltar al autor, se coloca el autor al inicio y la parentética siempre enfocada a resaltar la idea, colocan la idea al inicio y el autor al final. En realidad es lo único que diferencia, eh, lo que único que se va a hacer en las citas indirectas o las paráfrasis. ¿no? aquí ya no vemos elementos como el número de página, no vemos elementos como lo, lo los dos puntos, la sangría, el texto independiente o como es las comillas, ¿no? Aquí solo vamos a consignar dos datos que son muy importantes, autor y año. Si Es una narrativa, el autor va adelante con el año entre paréntesis y si es una parentética, todos los datos van al final entre paréntesis, ¿no? Ahora, muchos dirán, ah, entonces una paráfrasis es mucho eh, más sencilla. ¿no? y ya no usan las citas sexuales. ¿Dónde viene la complicación de la paráfrasis? En que deben hacer una buena paráfrasis. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? He tenido casos en la revisión de trabajos del reporte de similitud que les va a arrojar en este caso SafeAssign porque es el que ustedes tienen acceso, y eh, el alumno indica, yo he hecho una paráfrasis, ¿por qué me está resaltando este párrafo? Cuando damos ya una evaluación cualitativa del trabajo y nos ponemos a leer realmente la paráfrasis que ha hecho el alumno, lo que vemos es el cambio de dos o tres palabras de la idea. Entonces, realmente eso no es una paráfrasis. Una paráfrasis no es cambiar dos, tres palabras, cuatro o cinco de, de este párrafo, ¿no? En realidad es poner la idea de un autor con nuestras propias palabras, ¿no? O haciendo un resumen, pero eso es una paráfrasis, ¿no? Si no desean una paráfrasis, lo tienen que poner de manera textual. Si no lo quieren poner de manera textual, tienen que ser paráfrasis. Pero la condición de la paráfrasis es que sea un buen resumen, una buena paráfrasis. Porque esto sí lo detectan estas herramientas antiplagio como SafeAssign, Sí las detectan. ¿no? Y ustedes van a tener un porcentaje eh, grande en su trabajo porque no han aplicado bien el tema de las paráfrasis. Entonces aquí hay que tener igual en consideración este aspecto. Listo, aquí ya estamos terminando lo que es referencias eh, estamos viendo, ah, disculpencitas, y estamos entrando en lo que es referencias, ¿sí? Entonces, sí me gustaría regresar y eh, como les mencionaba al inicio, voy a hacer eh, un pequeño repaso solo con este cuadrito inicial, ¿no? Y voy a hacer algunas preguntas y me gustaría ver en el chat la respuesta. No, no voy a responder aún las preguntas porque eso lo estamos anotando para ver, ver al final en la sesión, pero quiero ver las respuestas hacia las preguntas que yo voy a hacer. ¿sí? Entonces, a manera de repaso, tenemos dos tipos de citas. La información está aquí en la pantalla. Tenemos las citas eh, directas, textuales y las citas indirectas o parafrasas. Mi pregunta es, ¿De quién depende si van a usar una cita directa o una cita indirecta? ¿No? A ver. ¿De quién depende que van a usar una cita directa o una indirecta? Y ¿no? ya está muy bien de nosotros. Muy bien, comenzó a responder Astrid, ¿no? Y comenzaron los demás chicos, veo de Henry. Eh, depende de nosotros. Muy bien, Carla, Samuel, Fabricio. Eh, depende de nosotros. Nosotros cuando vamos a empezar a redactar, desde el minuto uno decidimos si nos vamos por este primer camino o por ese segundo camino. Suponiendo que nos estamos viendo por el primer camino, que es el uso de la cita directa o de la cita textual, ¿de quién o de qué depende si vamos a usar una cita corta o una cita larga? Esa es mi segunda pregunta. ¿De quién o de qué depende si vamos a usar una cita corta o una cita larga? Muy bien, Diego. Del número de palabras. Exacto. Depende del número de palabras. Entonces, aquí ya no es una decisión propia. Aquí es una decisión, en realidad, de acuerdo a la cantidad de, de, de la idea que van a copiar. ¿no? Astrid, Gustavo, muy bien. Samuel, Henry, muy bien. Listo. Ahora, viendo la presentación. Cristian, muy bien. Una cita corta, ¿qué implica? ¿No? ¿qué es una cita corta y qué implica? Uso, uso de qué símbolo qué signo, qué es lo que caracteriza una cita corta, esta es mi tercera pregunta las comillas, muy bien entonces cuando vemos un texto y vemos comillas ah, esta es una cita corta directa corta, muy bien, las comillas ¿y qué caracteriza a una cita larga? dos puntos, muy bien más? Aparte los dos puntos, la sangría. Muy bien. Los dos puntos, la sangría. Perfecto. Y estos dos elementos hacen que, te, que veamos visiblemente nuestra cita como un texto independiente. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante? Y yo hablo mucho de visiblemente, visiblemente. Es importante porque en realidad lo que impresiona a las personas, a la gran mayoría de las personas, es lo visual. Entonces, ustedes van a estar redactando su trabajo y van a estar en la computadora escribiendo, escribiendo, y ustedes tienen que trabajar mucho con esas diferencias visuales, ¿no? Ahora, eh, voy a seguir avanzando para hacer una última pregunta. ¿Y eh, de quién o de qué depende el uso de una cita narrativa o el uso de una cita parentética. ¿De quién o de qué depende el uso de una cita narrativa o el uso de una cita parentética? Muy bien, de ustedes. De ustedes, ¿no? Si quieren resaltar al autor, se van por la narrativa. Si quieren resaltar la idea, se van por la parentética. No, pero es la intención de ustedes lo que van a trabajar aquí. Así como menciona Miguel, Henry, Esteban, ¿no? Es eh, Diego, Lorena, muy bien. Entonces, sí, depende de ustedes... Eh, decidir qué camino van a tomar al empezar su redacción. Cuando ustedes definen el camino que va a tomar, en realidad ya saben qué elementos van a usar y es mucho más rápido, mucho más entendible para ustedes. ¿no? Entonces vamos a continuar viendo que tienen claro el tema de las citas que van a usar, el camino que van a seguir para citar. ¿no? Vamos a ir viendo ya las referencias. Esto es lo importante. Ya con esta esencia que ustedes tienen, pueden comenzar a hacer sus citas. Listo, voy a cerrar brevemente el chat para eh, continuar con las referencias. Ahora, las referencias no son iguales entre unas y otras. Va a, va a depender mucho del tipo de documento con el que estemos trabajando porque cada tipo de documento tiene una estructura muy diferente. Un libro no se va a referenciar igual a una revista, igual a un video, a una página web. Lo ¿no? que son los tipos de documentos que vamos a ver en esta sesión el día de hoy. ¿no? Considerando que todavía tenemos buen tiempo, Vamos a ir con paciencia para que ustedes puedan captar la esencia de cada uno de estos elementos que vamos a revisar. Ahora, lo que tenemos en la parte de arriba, en este cajoncito de color blanco, es la estructura, el esquema de la referencia. Adelante tenemos el apellido, luego va a venir la inicial del nombre o nombre, si tiene dos nombres va a la dos iniciales, luego va a venir el año del documento. Luego viene el título del documento en cursiva y finalmente la editoria, No, Eso es para un libro físico y para un libro electrónico. La única diferencia es que se le añade el URL de la página donde estamos viendo el libro electrónico. Ahora, eh, el apellido vemos que está aquí. Es solo el primer apellido, no, solo son, los dos, no son los dos apellidos que vamos a usar. ¿no? En mi caso no sería Córdoba Vite, sino sería solo Córdoba. La inicial del nombre Vemos aquí la inicial, es N punto. En mi caso, por ejemplo, mis dos nombres son Diana melissa Si yo quiero hacer la referencia de algún documento que yo tenga publicado, voy a poner Córdoba, coma, D punto, espacio, M punto. ¿No? Entonces, es solo las iniciales de los dos nombres y solo el primer apellido. Si tengo más autores, sigo trabajando, no pongo el primer autor, coma, el otro autor, apellido, coma, inicial, punto, y entre el último y el penúltimo, aplico esta i comercial, ¿no? Y pongo el último autor de la misma forma, apellido, coma, inicial, ¿no? Punto y espacio. Luego viene, según nuestro esquema, el año. En este caso es el año de publicación del documento, que lo van a encontrar en todos los documentos. 2019. ¿Dónde vamos a tener tal vez problemas para encontrar el año? Es en los videos y en los sitios web. Ha pasado que, por ejemplo, en un blog, ¿no? Encuentro eh, una reseña que me gustó acerca de un libro y la quiero usar a modo de citación. Ya, pero encuentro que el nombre del blog, ¿sí? Encuentro tal vez el autor, pero no encuentro el año. Bueno, al final, al final vamos a ver eh, estas características especiales y qué elementos pueden suplir estos a la falta de, de, de estos datos, ¿no? Entonces, no se preocupe porque eso lo vamos a ver. Luego viene el título del libro en cursiva, ¿no? Según mi esquema, viene el título del libro en cursiva. Entonces, voy a aplicar el título del libro en cursiva: Manual de psicoterapia y psicopatología de niños y adolescentes. Punto editorial. Y vemos que editorial ya viene sin cursiva. Punto editorial. sin cursiva. Para un libro electrónico, es lo mismo en cuanto a la estructura. Autor, punto inicial, no la y comercial, apellido, coma inicial, en este caso son dos iniciales, el año, el título del documento en cursiva, la editorial que viene a ser UPC, y que añadimos aquí, el URL porque es un libro electrónico. ¿no? Entonces, en la versión anterior, que era la sexta edición, encontrábamos que antes, de, y van a encontrar ustedes, tal vez en algún trabajo, que antes del URL se ponía la frase recuperado de... Ya vamos a omitir el uso de esta frase y solo vamos a poner el URL. ¿Sí? Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo son artículos electrónicos. Y bueno, aquí tenemos la estructura en este cajoncito blanco. Y la estructura es muy similar, en realidad la estructura entre un tipo y otro es muy similar, solo hay pequeños datos que van a cambiar, van a aumentar. ¿no? Apellido, coma, inicial del nombre, también con la abreviatura, la abreviatura punto. Eh, acá me parece que levantaron la mano, sin embargo, eh, como les mencionaba al inicio, las preguntas las están recopilando mis amigas, mis compañeras. Porque al final, en realidad, vamos a tener un plazo de media hora para poder conversar con ustedes con todas las dudas que puedan tener. ¿no? Pues media hora en realidad es un tiempo bien amplio para que podamos ver estos puntitos. Me interesa porque eh, primero dar toda la teoría, porque pueden hacer una pregunta de algo que venga más adelante. Entonces, primero les doy toda la teoría y luego vemos ya estos puntos para final que vienen a ser las dudas. Listo. Entonces, continuamos. La inicial del nombre, el año, luego viene el título del artículo, y a diferencia del libro, donde el título del libro está en cursiva, vamos a ver aquí, en el título del artículo, el art título del artículo no está en cursiva, porque aquí vemos un dato adicional, que es el título de la revista. ¿Sí? Entonces, para darnos idea, en una revista... ¿No? Una revista puede tener las académicas 100 hojas, imaginemos una revista que tiene 100 hojas y dentro tiene varios artículos. ¿no? Entonces tenemos que diferenciar de esa revista qué artículo en especial estamos citando. Por eso vamos a ver la presencia de estos dos datos, el título del artículo y el título de la revista. ¿sí? Título del artículo sin cursiva, título de la revista en cursiva, luego viene otro dato que es el volumen en cursiva, luego viene el número que vemos que ya nace en cursiva, el rango de páginas que comprenden este artículo. Porque como les mencionaba, si una, una revista tiene 100 páginas, el artículo que yo estoy citando, imaginemos que esté de la página 70 hasta la 79. ¿no? Entonces, como vamos a especificar este artículo, en el rango de páginas yo voy a poner de la 70 a la 79. sí Aquí en el rango de páginas no siempre va a ser de 1 al 10, de 1 al 20, de 1 50. No. Puede empezar desde cualquier número, pero es el número en que empieza este artículo dentro de la revista. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente vamos a poner el URL o el DOI. Van a ver mucho la presencia del DOI como números, en slash, puntos, números. ¿sí? El DOI es el identificador del artículo. Como nosotros tenemos nuestro DNI, nuestro DNI nos identifica como persona, el de hoy tiene un número que lo identifica como artículo. El, el artículo lo tiene un número que lo identifica como artículo. ¿sí? Es el de hoy. ¿No? Este número eh, hace a su vez del, el DNI del artículo. Ahora, la, ya yendo al ejemplo. El apellido, vamos a ver que el apellido es foster, coma, inicial del nombre. En este caso, aquí, por ejemplo, vamos a hacer una corrección, aprovechando que tenemos la opción del lapicito, y vemos que estaría mal esta I, ¿no? Aquí el uso de la I es la I comercial, ¿sí? eh, El uso que vamos a aplicar aquí, como vimos en el ejemplo anterior, es el uso de la I comercial, ¿sí? Esta I. Entonces, entre el último y el penúltimo autor, lo que aplicamos es la e-commerce. ¿sí? Siempre solo primer apellido, iniciales del nombre o de los nombres que tuviera, luego viene el año, ¿no? El título del artículo sin cursiva. Ese es el título del artículo. Tratamiento de pacientes con COVID-19 a través de triple dosis de vacuna. Título de la revista en cursiva. Y vemos que aquí es la revista de psicología universitaria en cursiva. Volumen en cursiva y el número sin cursivas, pero dentro de un paréntesis. Aquí, por ejemplo, este tiene que estar en cursivas, es decir, un poquito jaladito al costado. ¿no? Luego, el número entre paréntesis y aquí viene el rango de páginas, es el rango de páginas donde inicia y termina este artículo, que no necesariamente es el inicio y el final de la revista. Entonces ponen el número de páginas a modo de rango. Y luego viene el URL o el 2. ¿no? Si no tienen el número DOI, colocan el enlace que está arriba del artículo, lo copien y lo crean ahí. En este ejemplo, si tenemos el número DOI, y como pueden ver, es similar a un enlace porque tiene la extensión HTTPS. ¿no? Pero vemos que aquí es diferente a un enlace que dice, por ejemplo, upc.edu.p. Vemos aquí que es diferente. ¿no? Y el número DOI viene de varios números, puntos, slides, números, puntos, etc. Y bueno, a diferencia de la edición anterior de APA, vamos a omitir esta frase que era recuperadora. ¿Sí? Esto a nivel de artículos. Para un artículo físico, lo único que hacen es ya no ponen el enlace. Para un artículo electrónico, lo que hacen es colocar el enlace. ¿no? Esa, esa es eh, la diferencia en realidad de lo físico y de electrónico. En físico se supone que no hay un enlace porque es algo físico. En electrónico, no, ya es algo digital, entonces colocan el enlace. Uh -huh. listo vamos a continuar ya está luego tenemos video y esto en realidad es algo que ustedes tienen mucho en su aula virtual video ahora mencionarles que si no tienen ningún dato del video no van a poder usarlo como sí, no y por lo tanto en la referencia entonces para poder citar un video deben tener algunos de los datos por lo menos no eh, por lo menos el título y bueno, si es de, de UPC, ponen pues que es una plataforma de Coursera, ¿no? Aquí ya vamos a ir viendo ejemplos cuando no tenemos los datos más adelante. Ya estamos un poquito de llegar a esa parte. Ahora, esta es la estructura, igualmente. Tenemos aquí el apellido. Aquí está el apellido. Aquí hay algo importante. Hay algunos apellidos que son compuestos en algunos países. Aquí en Perú es muy raro que el apellido sea compuesto. ¿Cómo nos damos cuenta del apellido compuesto? Porque el apellido compuesto aparece los dos conectados por un guión. En mi caso, yo soy Córdoba Vite, entonces pondría Córdoba guión Vite, ese apellido compuesto. En este caso, el apellido compuesto no lo vamos a separar, lo vamos a poner tal cual está, ¿no? Ese apellido compuesto. Y así, en realidad, en otros países, el tema de los apellidos tienen diferentes elementos. En este caso, la O tiene aquí un apóstrofe. ¿no? y el, el apellido se colocaría tal cual como está no O'Brien eh, luego inicial del nombre la B y aquí ya como es un video en los videos sí solemos tener en algunos de los casos el año el día del mes ¿no? en los videos por ejemplo de YouTube que este es un ejemplo de YouTube eh, tienen eso tienen eh, eh, el día exacto en que se publicó el video entonces ahí ponen 2017,5 de mayo no todo entre paréntesis Luego viene el título del video en cursiva. Aquí está el título del video en cursiva. Y aquí, por ejemplo, hacemos una diferenciación. Si este es un webinar, van a poner aquí. Voy a... a usar el lapicito. Aquí donde ven video, si es un webinar, ponen webinar. Si es una película, ponen película. Si es un video de YouTube. De Vimeo, de la plataforma de UPC, ponen Vimeo. no Ponen UPC, ¿no? Depende de dónde les esté sacando, ponen video. Solo en webinar y en película van a hacer esa diferenciación porque es una estructura diferente, ¿no? A pesar de que es el mismo formato en MP4, viene a ser diferente. Luego viene aquí la fuente. En la fuente, como les mencionaba, en este caso, en el ejemplo, es YouTube. Si es Vimeo, ponen Vimeo. Si es el aula virtual de Coursera, ¿no? Un PC porque es campo, campus global, Coursera. Entonces ponen Coursera, ¿no? Que es realmente la fuente. Y finalmente el URL del recurso, que viene aquí a ser el enlace. Si es un video de Coursera, ponen el enlace que está arriba. Cuando entran al aula virtual y se ponen a ver el material de su documento, arriba tienen el enlace. Es ese es el enlace que van a ¿no? pero siempre considerando que deben tener por lo menos el título para poder hacer la cita y la referencia, porque imaginemos que no tenemos ningún dato, solo el URL, no podemos hacer la cita o la referencia, ¿no? Sí, eh, sabemos que no todos los videos tienen este, este, todos los datos completos, en, sea la plataforma donde estemos, no todos los datos tienen los datos completos, ¿sí? incluso en los libros, en los artículos, ¿no? Eh, vamos a ver que nos puede faltar algún dato. Tenemos que saber cómo colocar la cita o la referencia sin ese dato, ¿no? Pero sí se puede. Listo. Vamos a continuar. Tenemos que borrar esto. Voy a continuar. Listo. Y ahora estamos en un sitio web. ¿No? En un sitio web, si tenemos al autor, ponemos aquí. El autor, de igual forma que hemos estado poniendo en los otros casos, apellido, coma inicial, usamos la i comercial, el año, el día y el mes, ¿no? año 2021, 12 de agosto, el título en cursiva, el título en cursiva, el nombre del sitio web, en este caso es Facebook, ¿no? y aquí sí especificamos, eh, hay una gran diferencia entre cuándo se publicó y cuándo yo lo veo, sí porque... Cuando se publicó? Puede ser hace cinco años, y puede que yo lo estoy viendo hoy, cinco años después. entonces Lo primero que colocamos arriba son los datos de cuándo se publicó. Y los segundos datos de fecha que colocamos es cuando yo lo estoy viendo. Recuperado el día del mes del año. Recuperado el primero de septiembre del 2021. Y ahí el URL. ¿De? ¿De dónde? Aquí está la página de Facebook. no entonces, si se dan cuenta, en la parte de autor eh, y año ya hasta título, es muy similar. De ahí en adelante va cambiando la forma de acuerdo al, eh, al tipo de documento. ¿Sí? Entonces, luego, ¿sí? aquí Este es el cuadrito. Para el caso de autores en referencias, no es igual a lo que viene a ser a lo que viene a ser en citas. En citas vimos también que teníamos una característica de hasta tres autores, podemos et al. ¿no? Aquí en las referencias eh, no va a haber et al, va a haber algunos otros puntos a considerar. Entonces, si tenemos un autor, es lo que hemos visto a lo largo de toda la sesión, el apellido coma, la inicial del primer nombre, punto. Hasta ahí no hay ningún problema. Si tenemos dos autores, Van separados por eh, la coma y este símbolo que es el ampersand o en español que vendría a ser la i e comercial. No. En este caso sería Ríos, coma, C punto, coma. Aquí ya vemos que es diferente. ¿no? Al, al momento de hacer la cita, vemos que no hay una coma entre el primer y el segundo, solo viene la. E. Aquí vamos a ver la coma. Vamos a ver la i e comercial. Y vamos a ver el apellido del segundo autor, coma, y la inicial del nombre. Ahora, de tres o más autores, ya viene a ser algo diferente. Eh, podemos tener la duda. ¿no? Nuestro límite es tres autores, donde vamos a manejar lo mismo. Entre el primer y el segundo autor, la coma. Entre el segundo y el tercero, la coma. Y nuestra e-commercial. Pero si ya vemos un documento que tiene cuatro, cinco, seis autores, ¿no? aquí ya no vamos a poner todos. Si tenemos sin autores, no vamos a ponerlos sin autores. Vamos a tener un límite. Nuestro límite es 20 autores. De 3 a 20 autores vamos a tener que poner absolutamente a todos los autores. A todos los que estén consignados en el documento. Si tenemos 20 autores, si estamos viendo un documento que es muy interesante y vemos que tienen 20 autores, y estamos citando este documento, obligatoriamente, ahí no, no podemos decidir, obligatoriamente vamos a citar los 20 autores, vamos a referenciar los 20 autores. ¿sí? Si tenemos 21 autores, ya cambia la estructura, eso quiere decir, hasta el autor número 19, vamos a colocar todos de la misma forma que hemos colocado todos, y aquí luego del autor número 19, vamos a poner tres puntitos, ¿no? Que son los tres puntos suspensivos, y vamos a poner al último autor. Imaginemos que tengamos 40 autores, ¿no? Un libro con 40 autores, suele pasar, son casos de la vida real. Entonces, tenemos un libro con 40 autores. Vamos a colocar todos los autores que aparezcan en el orden que aparecen en el libro. No, no vamos a poner uno primero, otro primero, no. en el orden que aparecen en el libro. Del 1 al 19. Viene el, el autor número 19, coma, tres puntitos suspensivos y ponemos el autor número 40. Entonces del 20 al 39 no estamos colocando autores, sino puntos suspensivos y el número 40 y lo colocamos completo. ¿Sí? Entonces tenemos esta consigna ya para esta séptima edición de colocar hasta 20 autores y si tenemos más utilizamos los tres puntitos consecutivos. Y el último autor. Y esto es lo que estamos aplicando aquí. De aquí hacia adelante tenemos 19 autores. Este es el autor número 19. Luego del número 19 vienen los tres puntitos. Y luego viene el autor número 40. ¿No? Puede ser tedioso, sin embargo, si ya estamos citando este documento, vamos a tener que hacerlo de manera obligatoria. Eso no quiere decir de que por eso van a dejar de usar un documento. No. En realidad, no. Hay algunas herramientas como Mendeley, ¿no? Si ustedes tienen la opción de, de poder ver ahorita los talleres de Mendeley, yo les recomiendo que lo usen porque en realidad esto de la cita y las referencias se pueden hacer de manera automática, pero siempre sabiendo la teoría, porque en base a la teoría sabemos qué camino tomar, ¿no? Luego tenemos aquí para seguir avanzando. La casuística respecto a lo que es autor grupal o autor corporativo. ¿no? En este caso, la, la única indicación para las referencias es usar el nombre completo. ¿no? Instituto Nacional de Salud, eh, si es una universidad, el nombre completo de la universidad. ¿no? Y ya no usamos ninguna abreviatura. Solo usamos abreviaturas al nivel de las citas, no se olvide. En las citas está admitido usar las abreviaturas, pero en las referencias no. En la referencia ya es nombre completo de la cita. ¿Sí? Entonces vamos aquí a borrar todos los dibujos y a continuar. Y estamos aquí en esta parte que yo les mencioné al inicio, ¿no? Que era, ¿qué vamos a hacer si no tenemos los datos? Si ustedes quieren usar los casos que, hemos, que yo he podido ver en el aula virtual de ustedes, van a encontrar que no van a tener mucho de los datos. Sí, entonces debemos aprender cómo colocar estos casos en nuestro ensayo. Si yo no tengo autor, que es este primer caso, si yo no tengo autor, ¿qué es lo que reemplaza al autor? título del documento. ¿no? Entonces, por ese lado no me hago problema. Si yo no tengo autor, reemplazo el autor por el documento. Entonces aquí voy a poner el título de, del documento, aquí voy a poner la fecha y aquí voy a poner la fuente. Imaginemos que es un video de YouTube, no encuentro el autor, por estos motivos, no encuentro el autor. ¿no? Y, y Imaginemos que en este video se titule web 2.0, ¿no? aquí pongo web 2.0, es en el 2015, pongo 2015 y fuente YouTube. Eso para el caso de video. Si es de un blog, colocan el nombre del blog. Esa viene a ser la fuente. Si es UPC Coursera, ponen Coursera. ¿No? Esta viene a ser la fuente. Para la referencia, para la cita, solo colocan autor y año. ¿No? El año, hemos visto en este primer caso que sí tenemos año, lo que no tenemos es autor. Entonces, lo que hacen aquí es reemplazar el autor por el título. El autor se reemplaza por el título. Y manejamos todo igual. ¿no? ¿Dónde debe ir autor? Colocamos título y acompañado del año. Si es una cita narrativa, colocan de esta forma, porque en la cita narrativa el autor iba adelante y solo el año entre paréntesis, como el autor está siendo reemplazado por el título, el título del documento va adelante, acompañado del año, y el año solo entre paréntesis. Y si es una cita parentética, todos los datos van al final entre paréntesis. ¿no? En esa parte no cambia, porque se está reemplazando como si reemplazaríamos A por B. Si tenemos el siguiente caso, donde no tenemos año, entonces manejamos esta abreviatura S.F. ¿Qué significa sin fecha? ¿no? La abreviatura de poner sin fecha, no hay fecha, sin fecha. Entonces manejamos todo igual. Autor punto sin fecha, porque no tenemos el autor del año, punto, título punto. Eso a nivel de la referencia. A nivel de la cita, que es una narrativa, autor, y como el autor siempre va acompañado del año entre paréntesis, ya no ponemos año, ponemos S.F. sin fecha. Si es una parentética, ponemos todo entre paréntesis, autor, coma, sin fecha, S.F. ¿no? Y ahora en el peor de los casos, ¿qué pasa si no tenemos los dos datos juntos? En este documento que estamos citando. No tenemos año y no tenemos autor. ¿No? En este caso, ponemos el título y la fuente. ¿No? Autor, ya saben que cuando no hay autor, el autor se reemplaza por el título. Cuando no hay año, el año se reemplaza por el SF. Entonces ponemos título, punto, abrimos paréntesis, SF, punto, SF, punto, cerramos paréntesis, punto, la fuente. ¿No? eso a nivel de referencia y a nivel de la cita, ¿no? De manera muy muy similar, el autor se reemplaza por el título y el año se reemplaza por ese. Si es una narrativa, lo que correspondería al año va entre paréntesis y si es una parentética, todos los datos van entre paréntesis, ¿no? En este caso sería título, coma sf y aquí título paréntesis sf. Ahora lo que sí no podría pasar es que no tengan ninguno de los datos porque ahí no pueden hacer la cita y no pueden hacer la referencia por eso no eh, nuestro peor de los casos viene a ser si no tenemos autoría año que tiene elementos con lo que podamos aquí reemplazarlo de alguna u otra forma y continuar con nuestra cita y nuestra referencia de manera normal ¿no? o solo uno de ellos como es en estos dos casos de arriba. pero si no tenemos ninguno de los dos datos yo les recomiendo busquen otra fuente que sí tenga por lo menos el título y la fuente. Con eso pueden armar su referencia y su cita. ¿no? En algunos videos, el título está dentro, iniciando el contenido del video. Ponen play y aparece ahí como una carátula el título del video. Ya, de ahí sacan el dato. Y bueno, el año ya lo pueden reemplazar con SF. Y la fuente, pues en este caso, lo es, en la fuente sería con 0 PC. No, en este caso ya no habría problema. Si no afecta, no hay problema. Pero si no tienen ni el título, ahí sí no, no se puede. No no se podría usar esta fuente. Eh, hago mención a esto porque en algún caso por ahí no lo van a encontrar. Ustedes se van a encontrar con esta casuística y es importante que sepan cómo actuar en estos casos. ¿sí? entonces Aquí ya finalizando, hemos tratado de abordar en realidad... Eh, lo máximo posible, todo lo que les pueda ayudar a ustedes. Y bueno, toda la información que yo he sacado está en esta guía temática de UPC. ¿sí? Ustedes ingresan a cualquier navegador y colocan biblioteca UPC. En la parte de biblioteca, arriba entrando hay un home. ¿sí? Varias pestañitas, varias opciones. Hay uno que dice guía temática, guías temáticas. Dan clic ahí y les aparece un listado. Y en ese listado lo que van a poner es las citas, eh, la, de, la guía temática de citas y referencias en A manera muy rápida, antes de ir con las preguntas, porque con las preguntas vamos a ver nuevamente la PPT. Aquí. Entrando desde el inicio, lo que ustedes van a poner es biblioteca.upc.edu.p, .em en enlace biblioteca.upc. Aquí van a ver la parte de guías temáticas. Guías temáticas. Este era el home que yo les mencioné. Pestañitas, pestañitas. Guías temáticas. Se van aquí. Van a ver un montón de guías. Incluso para sus carreras, aquí hay por temas. Ustedes pueden revisar este contenido. Es totalmente libre. Y van aquí. Entre las primeras estas citas y referencias en paciente. Y van a ver, pues, que... Es un contenido realmente extenso. Hay puntos que yo no he tocado en la presentación, no porque en realidad no quería abrumarlos tantísimo. ¿no? Hay, por ejemplo, las tesis, las patentes, las fuerzas de referencia. Son puntos que yo no he tocado y que podrían revisarlo. Aquí, ¿no? aquí tienen ejemplos, tienen teoría, tienen una estructura, todo, para que puedan revisar. ¿no? Igual voy a coordinar si se puede enviar la presentación que yo he elaborado para que ustedes lo tengan en su aula virtual. No, si de alguna u otra forma no se pudiera o llegara tarde el documento, ustedes pueden revisar aquí. Todo lo que yo he hablado el día de hoy lo pueden encontrar aquí, porque este, esta es la guía para biblioteca. ¿No? Entonces, eh, Jessica, Caro, ¿podríamos iniciar con las preguntas? Sí, sí, Diana. A ver, pueden ir escribiendo algunas consultas que tengan al chat o levantar la manito en caso de que quieran participar. Mientras eh, te voy comentando una duda del de alumno Gustavo Jesús uh -huh. indica que antes se podía se ponía la fecha de recuperación en la referencia ya no se coloca sí hay muchos cambios entre la sexta y la séptima edición no entonces realmente ahora donde lo vas a colocar es aquí aquí estaba no, en la parte de donde estás poniendo los datos es en la parte de sitio web. ¿no? Pero en lo demás, en realidad, solo colocas el URL. Como está aquí en el ejemplo de video, ¿no? que es lo que ustedes utilizan más. En este caso, solo iría el video. Y la fecha que se coloca es siempre la fecha de publicación al inicio. Gracias. Vamos con Andrea, que está levantando la manita. Uh -huh. ¿Sí? Buenas Después, tardes, ¿se me escucha? Sí, Andrea, te escuchamos. Sí. Sí. Muchas gracias, sí. Ay, yo, yo quisiera que, please, creen que si sí podrían repetir la parte de cómo citar este, el curso online de Coursera porque me queda duda si debo poner de autor a tal cual en la plataforma, o a la persona que estaba hablando en ese curso, o a quienes son los encargados, en este caso de la autoría ¿no? del microcurso dentro del, del curso en general. Sí, para ello te quiero hacer algunas preguntas. Eh, lo que quieres citar es el video de la grabación de tu clase, es un video que está en la plataforma, eh, es tal vez un documento que está en la plataforma, ¿de qué tipo, no? ¿De, qué tipo de documento estamos hablando? Creo que mencionó que se refería al video dentro de la plataforma de Coursera. Para la referencia es esta PPT que tengo, la número 15, pero para la cita vamos a subir y vamos a colocar. Aquí está el ejemplo para la cita. Para la cita de videos, ¿sí? vamos. vamos a utilizar esta forma que estoy sombreando Sí. La única diferencia a, a un artículo o a un libro es esta extensión que tiene el video, que tiene minutos y segundos. ¿no? Y eso es lo que debemos consignar. En este caso sería minuto 2 con 12 segundos. ¿no? Ese es el autor de, de la idea, es decir, si es un profesor, ¿no? si están entrevistando a alguien, es el autor de la idea. En este caso viene a ser Cerda. En este caso viene a ser el año. ¿no? Y aquí viene a ser... Eh, la duración, a partir de qué minuto yo estoy citando. Ahora, considerar que esto es para una cita textual. En la cita textual vamos a colocar la idea de la persona con sus propias palabras. Por eso vemos la presencia de comillas en este caso. Si estamos hablando de una paráfrasis, en realidad la paráfrasis solo colocas autor y año. Ya no necesitas hacer mención a, a este tema de la duración de, del video. No solo autor y año. Depende mucho, en realidad, del camino que, que vas a tomar para la cita. Y para la referencia es lo que mostramos aquí en la PPT número 15, ¿no? La diferencia sería que aquí ya no vas a poner YouTube, aquí vas a poner en autor la persona que está hablando y a nivel de fuente, que en este caso yo he puesto YouTube, vas a poner Coursera UPC. Uh -huh. Uh -huh. Muy claro. Gracias, Diana. Vamos con la pregunta de Andrea. ¿Sí? Ah, no, disculpe, era soy yo misma, sino que no me permití volver a prender el micro de este, la sesión. Pero sí, esa es mi pregunta, justo las referencias. Eh, y ya eso sería todo. La única cosa es ya no pongo fecha de, de consulta, ¿no? No, ya no se pone. En ese caso solo vendría a ser el enlace. Ay, ya. Ay señorita, disculpe, pero ahí me pide poner el número exacto de... De la fecha de publicación, pero como es un curso, obviamente a veces no ponen las fechas exactas, pondría S.F, ¿verdad? Sí, aplicarías esta parte de aquí. No te olvides, eso es para referencia, esta segunda columna, S.F, y para cita, esta segunda columna. Pero en el caso de fecha, en realidad se mantiene el S.F, no hay ningún cambio. Okay. Ya, muchas gracias. Gracias a ti. Eh, Astrid, creo que está levantando la mano. Sí, uh -huh. Astrid. Puedes habilitarlo. Ah, buenas tardes, profesora. Una consulta. Para citar, la, no, para hacer las referencias de los textos que nos salen en Coursera, ¿los citamos de modo artículo el verdad? En Coursera he visto que hay artículos de revistas. Bueno, eso es lo que les ponen mayormente. No les están poniendo libros completos, no les están poniendo tesis, sino les están poniendo artículos de revistas. Entonces, para la cita, manejas esta estructura de aquí que tiene la P, no si es una textual. Si es una paráfrasis, omites el dato de la, de la página, ¿no? Pero bueno, ya tú decides si es paráfrasis o directa. Para la cita, igual, si es una directa, el tema de la P. Si es dos páginas, utilizas un dato. Para la referencia, utilizas este, esta estructura de aquí de artículos electrónicos, ¿no? Vas a tener el autor, vas a tener el año. ¿No? Eh, el título del artículo, el título de la revista y todos los datos ahí que puedes ver con el enlace del artículo. Si te faltara el autor o el año, aquí tienes una tablita con la que puedes reemplazar estos datos a nivel de referencia y a nivel de sí. ¿no? Pero util utilizarías esta estructura de... Esa de aquí, uh -huh. Sí, algunos están consultando sobre el, el número, tipo de letra para el ensayo. Eh, les recordamos que esto está en el video que pasamos al inicio. Les estoy dejando el link también para que lo revisen, ya que toda esta información se encuentra en las pautas que está en documentos para el trabajo final eh, de su aula virtual. Sí. Respecto a al, alguna otra consulta que, que tengan anotado, Jessy Edson. En? Sí, sí. Eh, tengo la consulta de Gustavo Jesús que nos, que nos decía, y en el caso de un libro en formato PDF, ¿cómo lo cito? El libro en formato PDF lo, lo, probablemente lo obtuviste de algún sitio web. ¿no? Ahora, ahí tienes dos caminos. También aquí es un tema de tener mucho cuidado. Si ¿sí? es una página web? No, como por ejemplo, imaginemos un repositorio que tiene la característica de ser open access, es decir, brindar de información de calidad y confiable a los alumnos sin ningún pago de manera gratuita. Es una plataforma confiable, en otras palabras, y tú has descargado el documento en PDF, en este caso un libro, no eh, pones el URL de esa plataforma donde obtuviste el PDF. ¿no? Ahora, si en realidad lo que has hecho es. El libro, ¿no? que lo, en realidad lo hacemos ahorita en la virtualidad muchas veces para cualquier tema, buscamos en la web, y no son páginas confiables, lamentablemente no vamos a poder poner ese URL. Recuerda que ese URL va a figurar en tu trabajo, entonces no podrías poner en tu trabajo de referencia ese tipo de página Lo que te recomiendo, ya que tienes el documento, y el documento puede ser un libro muy reconocido, ¿no? el, el tema aquí ha sido la forma de obtener el libro. Entonces, lo que yo te recomiendo y lo que yo haría es citarlo como físico, ¿no? Y como físico, la única diferencia es ya no colocar el URL. Uh -huh. Ok, gracias, Diana. También tenemos la consulta de José Villanueva y nos dice, ¿hay algún criterio para seleccionar las fuentes que podemos usar? Sí, en realidad, tienen que tener muchísimo cuidado con las fuentes. Como les mencionaba, si es una fuente no confiable, eso lamentablemente queda consignado en el trabajo. ¿No? y también imaginemos que entre nuestras referencias encontremos Wikipedia, Rincón del Vago que son las más conocidas no, no, no se recomienda ahora, ¿qué te recomiendo hacer? ingresa en biblioteca eh, tienes realmente muchísimos recursos que te pueden ayudar y puedes acceder a estos recursos de diferentes formas en realidad uno es ir a la parte de guías temáticas vamos a abrirlo aquí en el fondo de biblioteca te vas a guías temáticas y buscas el tema del que tú quieres hablar. Imaginemos la guía de emprendimiento. ¿no? El tema de emprendimiento. Imaginemos, ¿no? Vamos aquí a la guía temática de emprendimiento. Entonces vamos a ver aquí libros agrupados bajo el tema de emprendimiento. Podemos ver aquí subtemas de emprendimiento. Podemos acceder con nuestras credenciales de UPC. Y los que tienen candadito abierto, por aquí hay alguno que tiene candadito abierto. Aquí. aquí los que tienen candadito abierto, no necesitamos credenciales de UPC para, para ingresar a ver el contenido, estos son los open apps ¿no? información gratis y confiable si tienen candad, si tienen el crisol de UPC, ¿sí necesitamos usuario y contraseña de UPC de la institución en realidad porque es parte de la suscripción ¿no? eh, tienen aquí el listado de bases de datos, es decir, plataformas que tienen contenido que tienen en este caso libros ¿no? en base a este tema tienen también, para revistas es lo mismo. Tienen aquí algunos videos de nuestros talleres, algunas revistas eh, recomendadas y aquí tienen las plataformas que tienen revistas, ¿no? Eh, en realidad multidisciplinarias porque abarcan muchos temas, no solo es para emprendimiento, ¿no? Las especializadas sí son más orientadas solo a negocios, las multidisciplinarias es para varios temas. ¿No? ustedes pueden entrar a estas plataformas en cualquier momento del día solo con usuario y contraseña UPC y buscan la información que deseen ahora, todo lo que está consignado aquí cuenta con ¿no? es información confiada, no son plataformas de información confiada por lo cual ustedes pueden usar absolutamente todo el contenido que pueden encontrar ¿Sí? aquí tienen algunos, eh, alguna recomendación de artículos en Open Access también por estos temas lo mismo para tesis, recursos especializados como podcast, videos y páginas de internet. Similar en otras guías. ¿no? Imaginemos que no sea emprendimiento, que sea finanzas, que sea, por ejemplo, data science, ¿no? eh, que tenga que ver tal vez con periodismo, con humanidades. Que en realidad, aquí tienen un listado de eh, 50 guías donde ustedes pueden entrar a buscar información. Si por AUB no encontramos información aquí, regresan a Home de Biblioteca, se van a la parte de recursos de investigación y van a encontrar el listado de todos los recursos. Aquí eh, puede ser por categoría temática, puede ser por programa académico, puede ser por tipo de contenido, el filtro que ustedes utilizan. Si quieren, revistas electrónicas dan aquí el filtro. Y tenemos un listado de 161 recursos que tienen revistas electrónicas para que ustedes puedan revisar. ¿no? Entonces, la idea es la misma. Hacen clic, usuario y contraseña y buscan información. Uh -huh. Gustavo Jesús está levantando la mano. ¿Puedes habilitar tu micro, Gustavo? Sí, buenas tardes. Una consulta, y en caso, por ejemplo, el, el libro en PDF lo haya sacado de e Cielo o Google Académico, también lo tengo que citar, eh, como usted menciona, como si fuera en físico, o ahí sí lo tengo que citar con el link. No, en, por ejemplo, ese Cielo es una plataforma Open Access de información confiable, ¿no? Entonces, sí, en este caso puedes utilizar el link. Eh, aquí en la parte de las guías yo, te, eh, yo hablo mucho de la guía de emprendimiento porque fue la, la guía que yo hice y entonces yo te doy la seguridad de que por ejemplo, a nivel de libros tú tienes aquí varias bases de datos open access referenciadas ¿no? si tú sacas el libro de alguna de estas bases de datos vas a poder ver el documento y en sí todas las plataformas que tenemos o solo en recursos de investigación las que veas que tienen el candadito aquí son open access. Aquí pueden buscar ustedes artículos, libros, y si ven que es una plataforma de información confiable, ponen el enlace de ese documento. No habría problema. Listo. Eh, esa entonces es la consulta. También Emilio nos pregunta eh, para verificar el, la originalidad de mi ensayo, lo subo con formato documento Word, lo copio al link en este caso tienes que subirlo como Word o PDF al link de reporte de originalidad para que puedas verificar el porcentaje eh, del Safe Assign. ¿Sí? Nos consulta Valeria si el PDF lo sacamos del Google Académico es igual. Eh, Google Académico sí, también se, se considera igual. Siempre mira la página. Si tú ves que la página... A pesar de que en Google Académico hay mucha polémica de que si es una fuente confiable. Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Yo te recomiendo, mira la página. Si en la página tú ves un nombre como que eh, información gratis online, no, no lo veo muy confiable. Pero si tú ves que en la página es de alguna institución, alguna institución, eh, alguna, imaginemos algún ministerio, universidad, eh, alguna editorial, ¿no? las editoriales también, también tienen algunos libros en open access, eh, sí, es, es confiable, tienes que ver mucho a qué institución pertenece, en base a eso podemos decir si es confiable o no, si es el blog de una persona, y ni siquiera podemos ver la autoría de ese blog, ¿no? o es un blog de una persona anónima, pese a que la información sea en realidad, consideremos oportuna para nuestro trabajo, da mucho que pensar este blog al no tener todos los datos, ¿no? Si es un blog de una universidad y sí es información confiable. Si es el blog de una persona, pero no encontramos a, absolutamente ninguno de los datos de quién es, que si es un profesional tal vez de un rubro reconocido, ¿no? Tal vez eh, si no encontramos el año, ¿no? Recomiendo no usar esa parte. ¿no? Pero por ejemplo, si tenemos, no sé, el blog de Kotler, que este Kotler es un autor famoso y reconocido en lo que es marketing. Si vemos uno, un blog de, de, de esa persona, no que alguien ha hecho de él, sino de esa persona, podría ser una fuente confiable Pero si buscamos blog de Kotler y vemos que hay varios que han hecho diferentes personas, ya no sería algo tan confiable confiado. ¿no? Uh -huh. okay. eh, Gustavo, si es con la mano levantada, si ¿deseas preguntar algo adicional? No, no, disculpe, no sé cómo se baja la mano. Ah, ya, ok. Te no pregunta. Pregunta. ¿Alguna otra consulta que tenga? Anota, sí, dime Diana. Uh -huh. Otro tip, por ejemplo, que yo utilizo para buscar fuentes confiables, por ejemplo, cuando yo hago búsquedas en Google, trato de ver la extensión del URL. si el URL tiene ORG, significa que es una organización y si es información confiable. Si el URL tiene la extensión EDU, significa que es de alguna universidad, de algún instituto, es información confiable. ¿no? Entonces, por ese lado busquen. Si yo veo que ya no es universidad o organización, alguna institución, entonces ya, entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? uh -huh. okay. ¿Alguna otra consulta, Jessica Edson? Porque creo que ya serían todas las Todas las dudas indicadas por los alumnos. Ya no tengo más consultas por mi parte. Ya fueron absueltas por Dianita. Eh, no. Una recurrente también ha sido, pero creo que ya Diana lo ha comentado. Es antes se ponía la fecha de recuperación. Ya no se coloca la fecha de recuperación. No. Solo en este caso sería el URL. Sí se coloca, pero solo en el caso de eh, sitio web. Ay abajo, último si era pues. Entonces aquí pones recuperado de, esta es la fecha en la que tú viste el documento, y la fecha que está consignada arriba es la fecha pública. Solo en este caso lo vamos a, a poner, en este otro caso en el de video no, solo la fecha de publicación del video. Okay. Sí, adelante. Una consulta, eh, dado que la, el Microsoft Word, el profesor más potente del mundo el que más utilizan, solo soporta APA 6 edición, eh, tú recomiendas que se le eh, se baje en el complemento del Mendeley para Word que ahí sí trae séptima o, o algún truco hay para en Core este, eh, agregarle sexta edición, el, la edición séptima edición ¿no? porque no no lo trae al menos eh, no, lo, no lo veo o, o, o tú recomiendas que haga manualmente todo las citas las referencias porque Word lo hace no este, pero como ya mencioné hasta donde yo sé no soy experto en el tema este solo Dice sexta edición de APA, eh, Word. En realidad, es que muy buena tu pregunta, ¿no? aprovechando que todavía nos queda un poquito de tiempo para poder ver este tema. Y eh, lo que pasa es que si utilizas solo Word, solo Word, sin un incluyen añadido, el Word incluso, la, la, la forma de las referencias de Word no es la correcta, la sexta edición. Tiene algunos pequeños errores. En realidad no, no recomiendo usar solo Word. Necesariamente para la sexta o la séptima edición, yo recomiendo usar Mendeley. ¿Sí? Aprovechando que tenemos unos tiempitos y que no he visto mayores preguntas, voy a abrir mi Mendeley. Ya, yo ya lo tengo instalado, pero igual aquí les voy a mostrar dónde está la opción. Este es Mendeley, de escritorio, es la versión de escritorio. Y aquí en Tools, ustedes van a ver la opción de instalar, ah, bueno, aquí me aparece a mí desinstalar porque ya lo tengo instalado, pero le parece a ustedes instalar el MSM Workflow. Una vez que ustedes lo instalen, en realidad carga y es súper rápido, se van a ir aquí, a su Word. Siempre no se olviden, tiene que estar abierto primero el, el Mendeley y luego abrimos el Word. Entonces ustedes, voy a moverlo porque la parte de arriba no, no me deja realmente trabajar muy bien. Se van a la opción de referencias y van a ver que ya está aquí insertado el, el logo de Mendeley y me da la opción de insertar cita con Mendeley. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo no recomiendo hacerlo manualmente, al menos que sepa el APA de memoria, porque llega a ser muy confuso cuando trabaja mucha muchas No, tal vez es poquito, sí, o tal vez están iniciando, sí, para que puedan ustedes ver en realidad los pequeños errores de las plataformas que lo hacen de manera automática, ¿no? Recomiendo hacer manualmente las primeras referencias para que ustedes aprendan. Pero una vez que ya manejen, pueden usar la manera automatizada. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, en Mendeley, tengo muchos documentos. Imaginemos que, pues, aquí me dice Bravo. Voy a usar el documento de Bravo, ¿no? Este es el documento que yo subí, como podemos ver, aquí está el PDF, es una, en este caso, un trabajo de investigación de UPC, y el autor es Bravo y Romero, estos son los autores. Entonces, yo me voy aquí, el, número, el título del documento es Aplicando el modelo Liam para eh, mejorar la cadena de suministro, ¿no? No voy aquí. Insertar citación. Lo voy a buscar por autor Bravo. Y era Bravo y Romero. Este segundo. Listo. Entonces, yo ya coloqué Bravo y Romero. Le voy a poner OK. Y ya, está insertando aquí eh, mi cita. ¿no? Supongamos que esta sea una cita parentética porque me está dando todo en entre paréntesis. Si es una narrativa donde el autor no va entre paréntesis, igual yo puedo hacer mis ediciones, por este lado no se explica. Me da la opción de mantener una edición manual, doy aquí, y pues cambio el lugar. Si es una narrativa, mantengo aquí mi, mis elementos como es una narrativa, ¿no? Pero si se dan cuenta, sí está jalando de mente. Hago, eh, por ejemplo, mi cita como corresponde. Mencionan que, eh, no sé, la educación, y viene mi cita, pues, ¿no? La cita textual, que es una cita corta, termino mi idea, viene aquí mi número de página y por ejemplo aquí una cosita que no mencioné, pero es esto no poner el punto donde no corresponde, porque eh, SafeAssign también hace esto de, eh, el punto lo considera un punto eh, como que si estuviéramos cortando aquí la idea y como la cita no está completa lo va a resaltar la cita completa es hasta el 25 ¿no? Entonces, el punto va al final de todo no se olvide. luego hago mi citación continúo mi trabajo cito más autores y me voy a mi sección de referencias en mi sección de referencias lo único que yo voy a poner es insertar bibliografía y ya va a estar la referencia de manera autónoma ¿Sí? aquí está el autor 1 el autor 2 aquí alguna pequeña edición por eso es importante que ustedes sepan no seguían solo de manera automática hacer la pequeña edición ¿no? de cambiar el I, y por la I comercial aparece el URL y todos estos datos que nosotros los vemos aquí, ¿no? en realidad los sacan de aquí podemos ver que en Mendeley tenemos aquí la referencia porque aquí los datos están, está el URL Está, está el nombre de la universidad completo, está el autor como debe ser, ¿no? Aquí, bueno, aquello no tiene que hacer, está el año, ¿no? Está el título. Eh, altas y bajas, no se olviden que dicen altas y bajas, en algunos casos ponen todo mayúscula y lo van a ver reflejado aquí todo en mayúscula y eso sería error. ¿no? Entonces, sí, con respecto a tu pregunta, yo les recomiendo usar mente. Es mucho más práctico, pero eh, como te das cuenta, necesitas la teoría de app, porque hay cositas que estas herramientas eh, no lo pueden de manera correcta, entonces tienes que hacer una corrección manual. ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí se sí me estaba yendo esto. Y esto es porque yo conozco la teoría. Si no conocemos la teoría, no podemos hacer estas pequeñas correcciones. Uh -huh. ¿Alguna otra consulta? Gracias, Diana. Eh, eh, bueno, sí. sí, disculpa, Edson. No, Lucía, gracias. Don. Excelente ejemplo, que lo sé ahora en vivo. Excelente. Sí, está muy importante la información. Eh, hay una última consulta eh, sí. de Esteba. Ah, no, Perdón, de Andrea. ¿Se pone sangría francesa o ya no se pone? Se utiliza. Cuando jalas de Mendeley, en realidad no te tienes que preocupar por el tema de la sangría porque lo pone automático. Cuando lo haces manualmente, sí, porque... Este, Tienes tú que acomodarte. Vamos a pegarlo acá. Sigue pegando con la estructura. Vamos a pegar un texto de otro lado. Este ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo. No lo sigue pegando porque estoy en la sección de referencia. Ya está. Bien. ¿Qué pasa aquí? Eh, no. No usamos esta parte de aquí porque aquí tú tienes que estar viendo y midiendo y calculando que todo esté. Imaginemos que lo vas a hacer manualmente. En todos los recursos vas a ver, vas a tener que medir que todos estén a la misma altura. Si te das cuenta es un poco difícil que todo esté a la misma altura. Si lo pongo aquí está antes de suministro, El recurso está antes de la palabra suministro. Si le pongo aquí está un poquito después. entonces La verdad que esto llega a ser algo mínimo pero llega a ser tedioso. Eso es lo que yo te recomiendo, es solo ir a tu tab. Regresar de aquí. Haz tu tab y solo regresas el de aquí. Pues la medida ya la tienes y todo lo vas a manejar a la misma medida. ¿no? En, en este caso sale un poquito más, pero todo lo vas a manejar a la misma medida. ¿no? Esa es mi recomendación. Si lo vas a hacer con Méndele, te lo habla Mendeley. Si lo vas a hacer sin Mendeley, manualmente, utiliza el TAP, y en el caso de TAP, lo que regresaría es, el, es el, la línea de arriba. No vas a manejar el de abajo, sino lo que vas a manejar es el de arriba. Entonces, esto sí, ya esto es al, al inicio de la regla, ya no tienes que estar midiendo, calculando en cada uno, porque además te va a quitar mucho tiempo el ser manual, tú no sabes cuántas referencias vas a tener. Uh -huh. La Valeria también nos dice eh, si el título de la fuente siempre tiene que ir en minúscula. Porque que mencionaste hace poquito eso. Ah no, no, no es solo en minúscula. Lo que pasa es que cuando me enfocaba principalmente en Mendeley, porque en Mendeley, cuando subimos a veces los trabajos en PDF, me aparece el, el título todo en mayúscula. Entonces, como me lo baja a jalar a Word, me lo va a jalar todo en mayúscula y ahí estamos mal tiene que ser en altas y bajas es decir mayúscula donde se debe aplicar mayúscula y minúscula donde se debe aplicar minúscula ¿no? en este caso el inicio es con mayúscula y bueno aquí cadena de suministros apoyo en Perú no y algunas palabras están en mayúscula no por la naturaleza de la tesis en realidad no, pero todo en mayúscula no eso está mal incluso si en la referencia te jala todo en mayúscula estaría mal uh -huh. Ya. Yeah. Si no hay más consultas, no hay más consultas, ¿verdad? Ok. Te doy pase, Edson, para que complementes las indicaciones finales sobre el trabajo. Ok. Eh, solo para recordar que al ingresar en su aula virtual, recuerden fijarse la fecha de vencimiento y la hora límite que tienen para crear su trabajo. Y también no confundir que este elemento, esta tarea es para subir el trabajo final de ensayo. Una vez que ustedes han pasado su trabajo las veces que necesitan, en la opción contenida en recursos para la evaluación del trabajo final, llama reporte de originalidad de tu ensayo. ¿no? Es aquí donde estoy señalando que ustedes deben subir la cantidad de veces que ustedes necesiten su trabajo hasta que ustedes consideren que esté bien, para que eh, cuando lo terminen y lo tengan listo puedan cargarlo donde corresponda. El trabajo final ensayo. Si bien es cierto, aquí tienen dos envíos máximo, no recomiendo hacer el segundo envío porque es para algo excepcional. ¿no? Eh, se debería hacer en un solo envío porque para eso tienen la otra actividad para probar lo que necesiten. Eh, y aquellos que tengan un segundo envío pues van a tener eh, un, el sign que les va a marcar en rojo pero sobre su mismo trabajo. no, y Es porque están enviando dos veces eh, su trabajo. Entonces, para que no tengan eso, eh, recomendamos que usen reporte de de tu ensayo y en un solo envío hagan su trabajo. ¿no? Y de manera excepcional, como repito, podrían hacer este segundo envío. Solo eso. Gracias. Gracias, Edson. Ten tener en cuenta también la fecha que justo está eh, proyectando Edson, eh, esa fecha es distinta para, tanto para los cursos IC, ISC y también para EPE, así que cada uno, por favor, revise la fecha y la hora límite, ya que después de ello no se van a aceptar eh, trabajos o ensayos, no se van a poder corregir. ¿Sí? Uh -huh. Gracias, Edson. Entonces, eso, eso sería todo. Eh, gracias, Diana, por tu compañía en este primer taller de APA, esperamos que el próximo ciclo haya más talleres de este tipo y nos puedas, nos puedas acompañar eh, para que los alumnos tengan un ensayo, terminen un ensayo exitoso, tanto en este curso electivo como en otros cursos de sus carreras. Muchas gracias con todos. Sería todo. Buenas tardes, gracias. Gracias a todos, que tengan bonito día, cuídense. Gracias Diana. Gracias Diana. Gracias chicos.